Primeramente, hablaremos sobre la depresión. Hay varios tipos de depresión. Y antiguamente, ya se conocía esa enfermedad. Y se hablaba de la tristeza de, del K. La tristeza del K. En algunas partes lo encontramos con la tristeza del Ba. K y ba son dos conceptos egipcios, muy antiguos, lógica, con relación al alma y con relación a la doble, al, a lo que hay ot otra cosa que no es solamente un cuerpo, que hay otra cosa dentro de esa, de esa cosa que es el cuerpo. Que son dos cosas unidas, el alma y el cuerpo. Yo creo que también que existen dos cosas que el alma y el cuerpo son dos cosas, pero que forman una. Pero, ¿cómo interpretaban la, en la antigüedad, la depresión? Y eso también es algo que nosotros nos puede servir a nosotros en las terapias, en el sentido de pensar en esto. Tenemos que pensar, no solamente con, con el conocimiento actual, aunque sabemos muy bien lo que dijo Freud, que la psicología no es una ciencia, que la psicología es un arte. Y el que tiene el arte de curar, cura. Está perfecto ese concepto. Es, y yo como buen freudiano lo acepto de alma, diremos, ese concepto. Creo que no es una ciencia, porque no se puede... Tomar medidas sobre el alma, que es algo totalmente abstracto. La psiquis es algo abstracto. Y cómo se mide el alma, cómo se puede medir una, una emoción, cómo se puede medir el dolor, cómo se puede medir los sentimientos. Yo creo que todo eso es una realidad. Y entonces tenemos que aceptar que la psiquis, es algo abstracto, y, eh, y curarla es, es a través de lo abstracto, que si no podemos ir científicamente a curarla. Y si es que tenemos nosotros hoy en día tenemos remedios para eso, con la química de poner euforia a la depresión, no conseguimos conseguir sacar el, el objetivo de este problema. Ponemos el estado eufórico, pero no conseguimos sacar el problema. Y lo que el problema tiene un porqué, y ese porqué no lo sacamos con las píldoras. Pero vamos a empezar por la antigüedad y, y, y vamos a llegar hasta el día de hoy. ¿Cómo, cómo piensa un psiquiatra o cómo piensa un psicólogo? Y cómo pensaban aquellos médicos del alma que eran justamente esos psiquiatras. Médicos del alma. También le llamaban los zoom, zoom, zoom. Un zoom es un maestro, un zoom es un sabio, un zoom. Pero ese zoom, que ellos no pronunciaban la U, porque las vocales no se pronunciaban. Entonces decían, son, son, son. Se comprende en todo lo que estamos acá. De una forma o de otra, estamos unidos al concepto egipcio, al concepto de la antigüedad por nuestras almas. Porque no es una coincidencia que nos guste esto, no es una coincidencia que estemos en esto, no es una coincidencia de que estemos acá. Yo no creo en las coincidencias, creo que siempre hay un porqué. No, voy a, no vamos a hablar tan, en la forma tan radical como sería dentro del Corán, que está todo escrito. No, no digo que está todo escrito, no, aunque podemos decir que muchas cosas se repiten. Y si es que en el concepto del hebreo, un hadash tajatashemesh, que no hay nada nuevo bajo el sol, yo creo que también es verdad. Que todo lo que ya existió vuelve a existir. No diremos un auto, un Cadillac, no volverá a existir un avión. No, eso no. La técnica no, pena espiritual sí. La técnica está en evolución constante y constante se, se transforma en en chatarra lo que es, lo que fue el año pasado es constantemente evolucionado pero no es chatarra cuando se trata del alma cuando se trata de nuestras emociones porque las seguimos viviendo nosotros podemos seguir viviendo un sueño o viviendo una emoción de hace muchos años sin embargo una computadora de 10 años atrás no la usamos más o de cinco años jamás lo vamos a usar. No lo usamos. Porque está vieja. Es porque es lenta. porque no sirve. Bueno, y 50 mil cosas que le vamos a adjudicar a lo que es técnico. Pero el alma no. A las emociones no. Entonces ese, ese médico del alma es un. Es un aba. Es un aba del alma, el médico del alma. Ese médico del alma, cuando le venía una persona que venía con la tristeza, que se llamaba la tristeza, del, la, la tristeza del alma, o la tristeza del K, entonces se trataba de sacar un diagnóstico. La tristeza, ¿por qué viene? Está desconforme con su vida en esta vida no la acepta como es, esta vida como es no la acepta, la rechaza, por lo tanto se rechaza a sí mismo, no se acepta, tiene desconformidad consigo mismo, como interpretaríamos hoy al paciente, desconformidad con él mismo, no se acepta, se rechaza, y por lo tanto se quiere matar, quiere matar esa, esa imagen que él rechaza el suicidio si es que hay una desconformidad pregunta el antiguo Zumbra con tu, con tu vida y hoy preguntamos lo mismo pero ¿cuál es la razón? ¿no aceptas tu, tu destino? ¿no aceptas tu esposa? ¿qué es lo que no aceptas? ¿tu tierra? ¿tu casa? ¿tu familia? ¿qué es lo que no aceptas? Lógicamente que aquel sunra, aquel médico de aquella época, quería saber a dónde poner, en qué balanza, en qué platillo poner el problema. ¿Cuál es la razón? Pero buscaban ellos otras razones también. No solamente del más acá, sino del más allá. Y otras vidas. Y otras vidas. Como si en otra vida la persona fue otra cosa. Y en esta vida es otra cosa. Y entonces el alma no acepta esta vida. Y hay siempre un conflicto interno, una desconformidad. El alma no acepta. El alma manda esta, este pedacito de acá que hay, hay una glándula, que lo llamaban los, los antiguos, el tercero. Nosotros la piñal. No importa el nombre que se le dé a las cosas, pero eran grandes patólogos los egipcios. Por, si vemos su momificación, si vemos sus obras, en, dentro de lo que han hecho con cada cuerpo humano, Sabemos que eran, eran inmensos en su época, eran gigantes en su época, de mantener un cuerpo miles de años. Nosotros no lo conseguimos. Que el, el Sunra vea a otras vidas a ver el, otras razones. Cuando no encontramos la explicación en esta, porque tiene un hermoso marido o porque tiene una hermosa y gran mujer, porque tiene lindos hijos, porque tiene una linda fortuna, en su, su economía está buena, la casa está y y libre, y la tristeza está. No se entiende. ¿Cuántas veces vienen pacientes que tienen todo? Todo. Y, están, y tienen depresión. ¿Por qué toman píldoras? Es manía, es dependencia, ¿qué es? No, es realidad, desconformidad. No acepta, el alma no acepta esta vida. Con todo lo que tiene, no lo acepta. ¿Cuántos quisieron estar en su lugar? ¿Cuántos? Millones. Y no se acepta. Ella no se acepta. Y llora frente a mí. Maestro. Me levanto con depresión de mañana y para bañarme me cuesta ¿cuánto me cuesta bañarme? con todo lo que tiene el marido es un pan de Dios la adora ella adora a su marido ¿qué es lo que pasa? ¿por qué no? ella es mi pero dejó la profesión porque no podía trabajar, por lógica no podía trabajar. Quería estudiar cosas, empezaba y dejaba, empezaba y dejaba. ¿Por qué empieza y deja? Porque no siguen las cosas. Porque no existe esta situación de, de seguir algo. Porque no va. Porque son intentos, intentos de vivir de abogado. Que agarra un palo, que agarra otras cosas para a, a ver si puede no ahogarse. En su desespero. Hay que estar en la depresión para saber lo que es depresión. Y entonces, por lógica, hay que ir a otra realidad. Que se encuentre consigo mismo. Y cuando se encuentra, esto es mi vida este es mi camino Amader Amader decían los este es mi camino seguro que es mi camino yo estoy en un camino equivocado no era mi vida pero todo eso no es tuyo cuando todos te aman te quieren tus hijos hasta tus nietos te adoran todos te adoran y dicen que no es tuyo no, no es eso es que es mi camino yo no hago nada, yo no estoy haciendo nada, yo estoy no. haciendo nada por mí, lo que yo tendría que hacer. Creo que, la, que el, las otras vidas, la reencarnación y también y el, y la tristeza eran dos conceptos que los antiguos sunra los unían los unían. Buscaban que su paciente se encontrara consigo mismo. Hoy era un campesino, hoy era un escriba, se transformaba en otras cosas. Y se daba cuenta que, él, que sus manos tenían arte y que podía ser un artista. Que se daba cuenta que él podía hacer otras cosas. Se daba cuenta que él podía hacer otras cosas en y le ayudaban para que lo sea, para que sea feliz. El Estado tenía la obligación de apoyar a los honra, a los umbra, para que puedan ejercer con éxitos, que cada uno sea el que tiene que ser y el que debe ser. Seguiremos hablando sobre lo que es la tristeza, la depresión. ¿Acaso? daban aquel entonces un surra daba un remedio un remedio a una enferma que, que sufría de tristeza no porque sabía que el remedio no solucionaba porque él, él, él, tenía un problema que había que buscar la solución del problema primero que eso es lo que, lo que provoca la tristeza lo que provoca la depresión por eso tenemos depresiones que son tan de tantos años, y tantos años ir a psiquiatra, tantos años de terapia. ¿Por qué tantos años? ¿Por qué tantos años? Porque nunca se sacó el problema real, el motivo, el porqué de la enfermedad. También veo cuántos casos de cáncer y otras enfermedades que son terminales cuando vive la persona cuando sufre una, un problema de amor, un marido de, que la abandona, hasta un hijo que abandona a la madre, tantas cosas que suceden. Pero los abandonos, y ese abandono, cuánto se sufre, y cómo se, se siembra una enfermedad terrible. Cómo se siembra. ¿Tiremos si el cigarro hace mal, que los envasados hacen mal, tantas cosas hacen mal, sí. Pero las cosas que hacen mucho más mal en nuestra vida. Seguro que tenemos todo sintético, que es todo sintético, que llevamos sintético en todo. Nuestras simpatías son sintéticas, no tocamos tierra. No hacemos, no hacemos polarización con la tierra, no. Y nosotros somos todos una, una, una composición el, eléctrica. Y no, no tenemos polo. Estamos siempre aislados. Y nos estamos a y, no, y nos sentimos cansados, débiles. Por las zapatillas, zapatillas. Pero maestro, estuvimos con zapatillas. Yo ando con zapatillas, pero ando días con zapatos, zapatos de cuero. Ah. ¿Qué hacen? Cuando yo toco electricidad, me da, me, me da un contacto. Cuando tengo la las zapatillas, puedo agarrar los cables y no pasa nada. Entonces, no puede ser. No puede ser que no me haga nada un choque eléctrico porque ando con zapatillas de plástico. No puede ser. Si yo soy también, soy un ser eléctrico. Hago así, ah, medio corriente. Ah, medio corriente. el corazón cómo trabaja? ¿Con marcapasos, con esto, con lo otro? ¿Con electricidad? Lógico que trabaja. ¿Con inductores y con conductores? Ah, lógico. Maestro, ¿usted no cree en los remedios? Yo sé que levantan, pero cuando no toma se caen. Pero hay algo que no es depresión, que es tristeza, que es desmotivación de vida, que aunque nos sintamos mejor, porque estamos tomando el remedio, estamos vacíos por dentro. Estamos vacíos. Porque es un vacío. No vivimos nuestro camino, no caminamos por nuestro camino y no vivimos nuestra vida. Entonces, si es que los problemas no están, no están más acá, si no encuentras más acá, si no está en tu mujer el problema, tú y tu mujer, o tu mujer y tú, si no está el problema en tu trabajo, que no te sentís con tu vivir en tu trabajo, si no está el problema en tu familia, entonces hay que buscarlo por otro lado. Pero tantas veces son justificativos, psicológicos, que hacemos? Como estamos mal, que tenemos que decir por qué estamos mal. Yo tengo pacientes que se quejan, tienen que quejarse de algo, porque no saben por qué están mal. Al no saber por qué están mal, ellos se tienen que justificar para sí mismos por qué están mal. Entonces se las quejas acá mañana vas a poner la queja allá, mañana vas a poner la queja acá. pero siempre tienes que quejarte de algo, porque tu vida es una queja. Es que tu vida es una queja. Porque no estás viviendo tu vida. Por eso la depresión y la reencarnación se unen a través de una filosofía muy interesante, que, que la reencarnación encuentra el por qué ciertas depresiones existen porque tú no estás viviendo tu vida. Lógicamente que soy un loco gritando en el desierto. Posiblemente... Ni los camellos que estén ahí me escuchan. Nadie me escucha en el desierto. Pero creo que algún día va a haber un despertar en el hombre y va a haber otros más importantes que yo, más sabios que yo, gente inteligente de verdad, no como yo que estoy hablando de temas tema así, simplemente sabios de verdad. Y se van a imponer en el mundo con estos conceptos que yo estoy hablando. Estoy seguro de eso. Sí. La depresión cuando no le encontramos una razón en ella. A veces preguntamos si no es genético porque mi madre tiene depresiones, mi abuela tuvo depresiones. Yo no sé, o por mi padre tuvo depresiones, yo tengo depresiones porque soy vulnerable a la depresión. Será eso? No sé. Eso siempre es decir. Queremos justificar nuestra patología siempre. Una, una, una meditación para depresión es antes de salir de la cama, antes se empieza ahí y se sigue caminando hasta la ducha, hasta el agua. Con esa meditación siempre, no, saliendo, no sacando la meditación de la cabeza y duchándose con ella. Otros en, en el Alto Egipto lo hacían distinto, lo hacían con la, con la purificación primero y después la meditación. A mí me gusta más esta, lo mismo resultado Esta, Ya al, levant, al despertar, tener fuerzas para salir de la cama, porque muchos no pueden salir, se quedan. Otros dicen que, ah, estoy cansado me costé tarde empiezo a justificar, tengo modorra hay una modorra, esto lo la otra sé, justificativos es la depresión y entonces cuando existe eso ya esto ayuda a salir y la actividad y mientras que va cayendo el agua hace la meditación y mientras que se hace mientras que se va haciendo la ducha se va haciendo estas maneras con las manos y con los ojos cerrados, tratando de que el agua llegue al cuerpo, así, y, y meditando. Usted dirá, Maestro, tú tuviste depresiones. ¡Uh! se ha retenido. Pero no tuve depresiones porque estaba en, en mi vida equivocada. Tuve depresiones. Cuando he fracasado en la parte afectiva, y todos hemos tenido un fracaso. Cuando no resultaba una relación con alguien, o con un hijo, con la hija, uno se deprime. Por tercero, porque uno no es el culpable, pero ¿qué vamos a explicarle al alma? ¿Quién es el culpable cuando se sufre? No se busca el culpable, no se busca. Entonces, yo salí, en aquella época, yo estaba en la cama y yo sentía que la depresión me agarraba la garganta, como si fuera una angustia, algo que deprime. Entonces, ya la hacía en la cama y me iba levantando, me daba la fuerza para ir hasta el baño y ducharme. Y me mojaba la cabeza, me mojaba todo, y seguía, y seguía, y me mojaba todo, y me mojaba todo. Y era como si las manos bendecían mi cuerpo, bendecían mi vida con la meditación. Me daba fuerza, energía. Pasaría adelante. adelante. Mezorech, mezorech, ayam. Mezorech, ayam. Yo lo hago. En la cama lo hago un poco, casi acostado a hayam, mesdore hayam, mesdore hayam y voy caminando así la lucha, hayam, hayam, con mucha mística, mucha integración. Posiblemente es el mismo hombre que hace miles de años lo hacía. Igual voy caminando. No sé cuál era mi Dios en aquella época y como yo lo llamaba Dios, no sé. ¿Qué importa cómo yo lo llamaba? ¿O cómo, qué importa cómo tú llamaste a tu papá hoy? Y cómo lo llamaste tú hace 500 años atrás a tu papá. No es el mismo nombre, no. Era tu padre. Hayam. Hayam. Para la depresión. Ah, ya, ma, so. su so Oh.